Señores. En otra información, a la hermosa, a la bellísima, pongamos una foto linda de ella, ahí no, ahí, Rosa y Carnia Marte Puello, mejor conocido como La Rubia del Toque de Queda, informó a través de sus redes sociales que fue víctima de un incidente en la ciudad de Santiago. Según relató la joven Franco Pacoizan a través de su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en un parqueo, chocó su auto con otra persona que le insistía que saliera del parqueo, lo que originó que su cristal de trasero fuese roto. Aclaró que ofreció la versión de lo que pasó debido a comentarios despectivos y mal que hicieron varios usuarios de las redes sociales a darse a conocer el incidente. Vamos a ver el video de nuestra hermosa Rosa. Buenas noches, este bueno paso por aquí para dejarle brevemente saber que todo está bien, gracias a Dios. Las cosas no pasaron a mayores hoy ni siquiera las redes las que utilizar mucho. Porque veo tantas personas haciendo tantos comentarios despectivo. O sea, Personas que no saben quizás cómo sucedieron las cosas, personas simplemente llenamente haciendo un juicio sin saber el por qué, que, que si fue un hombre, que si fue una mujer, que si fue un hombre celoso. eso es Nada de eso tiene que ver, nada, mi gente. Lo que sí pasó fue que yo estaba en una calle de Santiago, que es muy transitable, yo iba a parquearme. Al no poder parquearme en el momento, le pido a la persona que me dé un segundo. Eh, cuando doy para atrás, le doy a su carro y de ahí fue donde se hizo... Ese detonante de la situación, ¿verdad? Este, Le doy la explicación porque así como muchos están hablando cosas feas, otros se preocuparon por mí. Y yo diría que es bueno cogerlo de ejemplo. O sea, cogerlo de ejemplo de que debemos tomar el tiempo más calmado, más pausado, porque así como fue un cristal roto, Así hubiese sido un tiro, una bala, o sea, no se sabe. Entonces, debemos aprender a tomar las cosas con más suavidad, no con tanta prisa. A las personas que se preocuparon por mí, mil gracias, la policía también me ayudó, porque en su momento la persona se iba hasta que los parqueadores me ayudaron a dar con él. Y nada... No voy a hacer cargo con él porque es una persona que no es mala, por lo que yo pude ver. Entonces considero que siempre uno merece una segunda oportunidad. Nada, eso era es lo que quería decirle. Todo bien conmigo por aquí. Ya ustedes saben, el toque está toqueado. Pero... Señores, una, una bella persona que, que Dios le dio la oportunidad y gracias a... Al, Toque de queda, nosotros que tuvimos ese día y ella siempre anda muy elegante y se hizo viral. Y qué bien le está yendo en su vida. Debemos corregir algo, voy a decir algo. Cuando usted ve una persona así que ha salido adelante, que está en la farándula, qué bonita, vamos a apoyarla. No vamos a desbaratar, no vamos a hacer comentarios, vamos a apoyarla porque ella de aquí, de San Francisco de Macorís, todo el país. ¿Entiendes? Y ella, ella logró eso. Está escalando en otro programa, en otras cosas. Está bien, vamos a ayudarla, vamos a apoyarla, porque de nosotros no, no, no vamos a influenciar lo malo. Ah, que esto, que lo otro, que fue un chulo, que fue lo otro. No, ella lo está explicando, fue un accidente. Y en caso de que fuera otra cosa, no es problema de nadie, es su problema personal. Debemos tener cuenta con eso, con la celebridad nuestra. ¿eh? Debemos darle amor, cariño en las redes. Eh, y Rosa, eh, yo que la conozco desde hace tiempo, eh, porque ella frecuentaba mucho un lugar donde yo trabajaba, y es muy buena persona. Eh, esperemos en Dios que, que se encuentre bien, y un abrazo, un saludo a nuestra Rosa Marte Puello. Señores, llegamos al final. Sí, pero, amigo, eso, ¿Cómo? Ni ella se salva de, estos, de estas personas de, de, dos eh, de dos patas? sí. Hacen un yun yun, eso es lo que estoy explicando. Que con, con cualquier cosita ya se quieren ir al bollo con la pobre Rosa. Pero. Hay que cuidado, a la gente. O sea, hay que de que la gente te vea. ¿Te entiende entiendes? Eh, ¿A qué hora es que me va a llevar el ladrón la batería? Que la lleve. Señores, hasta mañana, los osobrosos.